Rafael Espinal, director del Distrito Municipal de Jaya, ofreció las declaraciones ante los medios. Asegura que en los próximos días será presentado el nuevo vocal que formará parte de la Junta Distrital de esa demarcación. Eso tras la renuncia de Raúl Echevarría del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes tienen conocimiento ya que hace aproximadamente un mes y algo que el señor Raúl Echevarría una renuncia y que formalmente eh, la, reconoció la renuncia y por tanto en el día de ayer eh, el partido eh, tiró a una votación a la a la directiva del partido para elegir el nuevo candidato a regidor. Por lo tanto, eh, debemos presentarlo frente a la sala para que. La sala la envíe a la sala capitular de San Francisco de Macorís para que reconozca al señor Freddy Farrera como el nuevo regidor de la Junta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.